Porque China, que es ka la Mujer. Eh, ex senadora movimiento del movimiento socialista Toqueta, que máxima paso que que un hamaza líderes indígenas sobre mi casa chayco ya para quitáenos hay que taboyap que kunaimana acajan walina caro Bolivia marca sana ya que máxima es que ponen tabaita pagara hilata William aruntañani ta pa chamarca chirina caro hay el tanyani guermeña caro ni aquíwa ya tana a Jayamar Canacana, Walja Warmina Carakiwa, Upanacaja Huawea Pana, Exijipana, Ocho Horas de Trabajo, Despecto a los Derechos Humanos, Asaupanacaja Huawea Pana, Ucasa Hichuroja Amtasi, Día Internacional de la Mujer. Ucampirusa, Acachajo y Nacaja Anchitkamaja Haniwa Tukuskiti, Sarantas Kakiwa, Jomajiatawa Culiaca, la cámara hasta ñanjachata, patriarcalismo discriminación acá machismo caja acá es que como Bolivia marca yamasa, masa naira maranacaja hasta guarminacaja nuevo hasta votos a continuar será para ir historia unyakip kasaja, caja kun jamasa Bartolina Sisa ...juana Surduyaka... líderes indígenas guarminacaja saítas hoy a parar quitan chachacham Ukamawa, eh, unjakiractanwa, cuyaca bartolina sisa chacha eh, -cha, la y seikatawaiana, ukamarakiwa derechos, respeto a la mujer, sasaujupanakaja, uh, ahuapjarakina, uh, maisato ketsti, utharakiwa uh, juana Azurduy, de padilla, ujarusti, uh, domitila chunkara, tak pachanira kiwa jupanakaja, domitila chunkara, hupa ukamarakiwa. Joaquín Zapata, Juan de <inaudible> Padilla, para capacitarse, jubilarse, Juan Zapata, muy uníneo, jubilarse, Juan Zapata, de Padilla muy uníneo, de Mach Alto Perú, Satán, Ucapachana, Ucapachasti, Alto Perú, Bolivia, Perú, Argentina, Ucamaraquiwa, Maya, Atana, ya chico ya pasaste, warmiki de aquí, vas a ir Catawui, hubas malirir map ekama, acá se evoluciona a Catawui, acá se juega a Hupay Kiwa ma Chellak ut Warminak Toqueta. Ukat Hichuru Nakaja, Nanakaja eh, ma organización ut eh, eh, Federación Departamental de Mujeres Juana Surduy de Padilla. Hichuru Confederación Nacional de Mujeres Juana Surduy de Padilla. Kitina Kateja, afiliatap, Kitina Kateja... Eh, ma composición, lugar, organización, han igual right, eh, más hiperactividad. Cualquiera Juan asurduy de padillaja, han iguapata kikiti, eh, sarta huaykieja, iguapata kikiti, ahhuahuaykieja. Sinónimos pasti, más señani, tal pacha huarmi na carácter igual, ucte suma camasínia, más suma utchani, utchani pataki. Hichasti, chasti, acá culla canacá, que tiene sipia, acá organización, uca muy un piú a sarantanaza. Maiza toquets ti, kiwa machismo. Y churunacá, un chitawayua, guarmina Femenicidio, asesinato, uca naca un chitawayi. Nayar si distua, Valores, principios, respeto, o más respeto un catanyataki. Jani ucha chanaka arma sinapaquiti, más respeto utanyapawa. Kunach sa kuna un utpacha utamankanja Pero diálogo, comunicación, o ejemplo churaña, naira cataru sarta Acá, o nuaña, Guarmina carhiguaña, tú qué reflexión especialmente cachachana comunicación. organización de Juana Zurdui de Padilla, Kunsa a Uthiti y tanta chagunaca siquiera que haya organización bartolina si se toquería más alí hijo para acá hasta para seminarios talleres formación política Ukatajia kanakampi wa kichita siphe ukamata Bolivia kulia Marxa ka kunaymana ka amuika na kampisa na iraro noktaphe salanta njapa takani cha, malika kunhamu sa salanta pata kunhamu sa irna kapata pero ka organizion tayping medios de comunicación y tira kihuwa pachanja ejecutiva nacional utatayato hichacha ma basir hamawa sarakawaiita utihuwa iya ka irti Acachuquiago, Marcanja, Irtaz, Cuyaca, Jacqueline, Mogros, Jupasti, Mujeres Profesionales, Juana Zurduy de Padilla, Jupanakaja, Chacancha Chaoyapjeu, Utjaniwa, Guarminaca, Urbanos, Periurbanos, Kitina Casa, Inasa Hanma, Estudio Tucuya, Utjiti, Jupanakaja, Ucán Caracu. Mablo, Utjiwa, Mujeres Profesionales. Mablo bloqujehu mujeres juventud. Mablo bloqujehu mujeres universitarias. Sapablo mm Pablo -hmm. queja ma plan de actividad lurasipchi. Mm -hmm. Aka mujeres profesionales usatoqetsti nehu panaka kallan taphani formación política ucam. kunatasis was wasa diputante chasi payata jupanaka sapanwa caukirkuriakanaka teja ayawaya organización anaka. Armata que un fundadora de Bartolina Sisa, fundadora mujeres interculturales, fundadora de mujeres Juana de Padilla, Wakisis Paua Ukanaka, Jauz Tapiña, más Sartawi, más sarnakawi Uti, Jupanakaja ma intercambio de experiencia, Lura Pjespa, -sa este aspecto cultural. Eh, Kulia Mónica Erieta, juparaquiwa eh, Secretaría de Cultura Cataruzuique, jupasti Saraquiwa, lurañani guarmina campi, poesías, canciones, lurañani, ukatsti parlaqui pasiñani despatriarcalización Uxatoqueta kunhamsa jiwasa nakaja guarmina kamaja uawanakasaru Yocana, kanakasaru amuyaisna contra la violencia han iba a escribir o armir nuguanya o armir jiwayanya oca ocaja para quepanya o aquí será aquí vas a participa pjanie o acaseja pacha ma marciam piman tan tanibjani han uarmin a pataki derechos respeta de miapetaki de maíz atoquetsti instituciones privadas estatales uchas que quiero hanido 50 por ciento warmina caja u tapkiti que na caro ya dos técnico uno ujam hay una chitan cap que quiero ucanaca huachi churuna caja polera no warmis vestido no warmis pantalones warmis ya te captanua Aca Universidad Mantainsa, Ucatmista Ninsa, igual que podrán formar una cartera y espacio que churaña acariciar aña. Amuitaphana, que puedan acá a muy tapjana a que tanto profesionales, polleranis vestidunis, estudiantes ni uh, mantaranta Sinipki, organización Juan Azurdo de Padilla. Hualiki eh, Pineo Culiaca, Echaja Majuca Castellana, Ruta Janayit Paraquiñán, Culiaca Echaja Castellano, Aymara Rutao, Máxima Pasa. Bueno, hablábamos y hacías referencia a tres organizaciones importantes, como es la Organización de Mujeres Bartolina Sisa, eh, hay una confederación, tiene una representación nacional. También estamos hablando de la Confederación de Mujeres de Juana Azurduy de Padilla. Por otra parte, entendemos que también tenemos otra organización de las mujeres interculturales, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay varias organizaciones de mujeres en el país, pero son est estas tres organizaciones las más grandes que conocemos en, en Bolivia. En ese sentido... Queremos un poco más conocer a la organización Juana Azurduy de Padilla, a quiénes eh, eh, agrupa, eh, cuáles son las actividades que han realizado, la, las metas, los objetivos que tienen. Si podemos, eh, por favor, también en castellano hacer un pequeño resumen al respecto, hermano. Eh, prácticamente es, tenemos tres organizaciones de mujeres pioneras, podemos decir, ¿no? Es Bartolina Sisa, Interculturales, posteriormente nace Juana Azurduy de Padilla. Tenemos también gremiales, cuenta propias, plane. Eh, muchas muchas organizaciones más, pero las pioneras nosotras como Juana Zurduy de Padilla lo habíamos, eh, ha sido nuestro referente, Bartolina Cisa y Interculturales ¿no? eh, el objetivo de esta organización es ya que las hermanas Bartolinas son netamente áreas rural están muy cerca del aspecto agropecuario y la organización Juana Zurduy de Padilla tendría que ser urbana y periurbana las personas que hemos venido del campo a la ciudad y nos hemos situado en al, alrededor de las villas, no había unas de presentación, no había a qué organización incorporarnos, no éramos de gremiales, no estábamos eh, trabajando en plan, entonces, ¿dónde vamos? Y nace así esta organización, primeramente, en La Paz. Hoy en día también se ha, hecho, se ha analizado bastante eh, y cuando el hermano Evo estaba eh, como presidente también se había analizado, decía, tampoco las mujeres profesionales no tienen un ente al margen de su colegio que tienen de sus carreras, pero no hay una organización social quien las pueda abrazar. Entonces, sería esta Confederación Nacional de Mujeres Juan Azurro y de Padilla la que va a abrazar a las mujeres profesionales urbanas, periurbanas. Entonces, la cancha está zayada. Bartolina Zarias Ural, área urbana y periurbana, ¿no? Entonces no nos podemos pasar de esos límites, tiene que haber un cierto respeto. Ese es el objetivo que ha nacido. Por otro lado también, si bien hemos vivido en zonas alejadas, no había pues presencia de Estado, eh, por ejemplo el 2000, ¿no? Antes del 2000. Eh, no había postas sanitarias, no había, mm, bueno, pues hospitales para nosotras. Muchas mujeres que hemos llegado a estas zonas alejadas no sabíamos leer, no sabíamos escribir, no había servicios básicos, ¿no? Eh, bueno, pues la presencia de una vela decía que existía una familia ahí, ¿no? Entonces, también era importante exigir al Estado luchar por este servicios que nos faltaba. Con la presencia de Evo Morales, además, se supera este aspecto, ¿no? Entonces, cambiamos de objetivo. Entonces, el objetivo ha sido ya la desp despatriarcalización, eh, no más el colonialismo, eh, no más el mercantilismo. Entonces, cambia ya nuestro objetivo. Y hoy en día, va, según va avanzando los años, Va, va a seguir cambiando ¿no? en el nuevo estatuto que tenemos y es la incorporación de mujeres profesionales y con las mujeres profesionales, con las que no somos profesionales, hacer un intercambio de experiencia, práctica y teoría, de la práctica elevar a la teoría, tiene que haber y estas compañeras que son profesionales también animar a las que no son para que continúen sus estudios, porque para el estudio no hay edad, ¿no? Entonces, Bien. eso es prácticamente el caminar de nuestra organización. Qué tan importante los objetivos, las metas que tiene esta organización, que no solo es local, sino es una organización ya nacional. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista hermana... Sabemos que las mujeres, eh, Bartolina Cisa, como bien señalabas, que representa sobre todo a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos, eh, pues tienen sus eh, reivindicaciones también con respecto a, las a los derechos de las mujeres indígenas. ¿Cuáles son los derechos que están siendo pisoteados todavía en estas ciudades grandes, en estos eh, lugares periurbanos, como usted decía, que todavía hay que luchar, hay que trabajar bastante, hermana, ya para ir finalizando? Eh, lo estoy viendo en esta coyuntura, lo vemos, es el, el derecho a la vida, el respeto a la vida, ¿no? por un lado. Por otro lado, a nuestros hijos que tengan también ese respeto y el derecho de que puedan vivir con su madre y con su padre también. Que haya una comunicación constante, no a la violencia, no al feminicidio. El respeto a un espacio laboral de las mujeres, la equidad en espacios laborales, especialmente en direcciones, en las cabezas, que no haya esa desigualdad qué lindo sería 50% en el órgano ejecutivo y 50% de varones, de mujeres. No solamente de decir que la compañera es de tez blanca, es de vestido, sino Bolivia es diversidad y también tiene que haber diversidad en el órgano ejecutivo como existe en el órgano legislativo, de igual manera en el órgano electoral. Yo creo que... El golpe que hemos sufrido, eso lo ha distorsionado y ahí es donde las mujeres hemos sufrido más atropello. Pero ahora con esta presencia de nuestro hermano Lucho Arce, hay que consolidar estos aspectos y hay que trabajarlo con más profundidad. Hermana Máxima Paza, ex senadora del Movimiento Socialismo, muchísimas gracias, Cuyaca. Dios pagará Hay que no hay para guarnicarla, acá takpacha hay para Porque día internacional de la mujer amtasi, y Naira y aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Udjarak hilatranca cuya cana cahniciao. Como ni esas salant ascaractan hisa hichasti. Ya campeja nairá los salant saquinianigua a caluatán hilatranca Panacampi, cana corma. Ucachilpana campe salantaña Castellana, tan chito